Bueno, como os he dicho, voy a ampliar un poquito más el tema. No voy a hablar solamente de, de, de alergias y de intolerancias de a, a lo que se llama oficialmente, se llama así, reacciones adversas a los alimentos, porque no va a hacer entender mucho las cosas que pasan. ¿eh? que es una reacción adversa a los alimentos? Pues cualquier respuesta clínicamente normal, algo eh, objetivo, que a mí me sienten mal las lentejas cuando las como, por lo que haces, eso no es esto. Una cosa clínicamente eh, anormal Atribuida a la ingestión de alimento Cosa obvia Al contacto con los alimentos La gente que es alérgica al melocotón Sabe que no puede ni tocar los melocotones Porque el alergeno está en la piel Pero ellos no lo saben O inhalación de un alimento Gente que es alérgica a los huevos Estoy hablando de alergias fuertes Sabe que si entra en una cocina que se está riendo tal, empieza con picores, pero eso lo saben ellos. Y desgraciadamente, de, sus de, de los alimentos, de los derivados, y desgraciadamente, como los alimentos llevan de todo, han tenido que incluir en la reacción adversa todas las alergias o las reacciones a los alípticos. ¿Mm? Datos, números. ¿Qué han aumentado en frecuencia? Pues es cada vez hay más alergias verdaderas y cada vez hay más reacciones adversas a todos los potingues que se echan en los alimentos. Es verdad. El 30% de las personas adultas han o hemos padecido una reacción adversa a un alimento. Es una cosa muy frecuente. Más del 15% de la población dice cree ser alérgico. No es verdad. Están dando alergias. No es verdad, porque solo el 2% de los adultos y el 5% de los niños son alérgicos. ¿Mm? Como veis, si los, a, los niños son más alérgicos que los adultos es porque hay alergias que se pasan con él. Hay alergias que desaparecen. Otras permanecen en los adultos. Tipos. Lo he puesto así porque no es la manera de hacerlo. Reacciones adversas, las tóxicas. Ahora vamos a hablar de pasada. ¿Mm? Y las que realmente tienen que ver con los alimentos, que se llaman hipersensibilidad. Están por un lado las alergias, muy relacionadas con el sistema inmunitario de, de las personas, que es la que, el, quien produce la sintomatología, y luego las intolerancias, por otro Vamos a ver las tóxicas. ¿Qué, pasa? ¿Qué son las reacciones tóxicas? Las reacciones tóxicas las puede padecer cualquier persona, no como las, luego veremos las alergias y la intolerancia, que solo aparecen ciertas personas, no todas. Las tóxicas las puede producir, las puede padecer cualquier persona, por infección de sustancias tóxicas del propio alimento o añadidas o generadas por él. Las intoxicaciones alimentarias, las bodas, las mayonesas de las bodas es una. Te, te comes el alimento, pero ese alimento lleva toxinas de estafilococo o salmonella. Son tóxicas. La tolerancia es una intoxicación las setas el veneno de la seta, la gente se sigue empeñando morirse por comer setas y eso es una reacción adversa por setas el mercurio de los pescados tiene su toxicidad y es una reacción tóxica los alimentos llevan antibióticos llevan hormonas y muchos potingues más que eso nos pueden producir sintomatología pero eso no es por alimento ni, es, ni tiene que ver nada con las otras reacciones los tóxicos naturales hay tóxicos naturales a mí sí me suena que, sobre todo las patatas y los tomates, cuando están verdes, yo sí, yo sí lo he oído que no se pueden tomar, pero son, porque estando verdes tienen unos tóxicos que nos pueden hacer daño. Otros, como el barrio afectan a, a alteroides, pero bueno, reacciones tóxicas que también existen, pero que no tienen nada que ver. Vamos a, presentarnos a, a centrarnos un poquito en las alergias. Las alergias, bueno, me das por ejemplo, el Ig es el anticuerpo que produce toda la sintomatología de alergias. Por eso lo no porque lo de la EG. Solo afectan a personas susceptibles, la, no solo es alérgico quien quiere, sino quien puede. ¿no? Y tienen que estar sensibilizadas. ¿Qué es esto? Si tú vas a ser alérgico ante el primer contacto con un alimento, no te pasa absolutamente nada. Ese alimento lo que va es poco a poco activando el sistema inmune y cuando el sistema inmune está muy activado es cuando produce la sintomatología. Varía el tiempo de sensibilización. Algunos alimentos a la tercera vez que lo tomas ya produces clínica y otros estás años sensibilizándote. Hasta que clínica y hay gente que está sensibilizada y no tiene clínica. Ni va a tener nunca, lo veremos susceptibles y sensibilizadas. O sea, tiene que pasar un tiempo de estar tomando ese alivio. Mecanismo inmunológico comprobado. Siempre todo alérgico tiene que tener un estudio eh, alérgico bien hecho que te dice que es alérgico al alimento que ya vemos. Cosa muy característica de las alergias, ocurren con pequeñísimas cantidades de alimento, dependiendo del alimento. son Los alergenos, o sea, lo que nos produce las alergias son, son, son proteínas muy pequeñitas, pero son muy potentes. Con una mínima cantidad de alimento ingerido, te puede producir una, una reacción alérgica. Muchas de las alergias aparecen en los primeros años de vida importantísimo. Solamente 8 alimentos producen el 90% de las alergias. O sea, los tenemos muy controlados. Los tenemos muy controlados los alimentos que producen alergias. Leche, huevo, la soja. Cuidadito con la soja, que nos está entrando por todos los lados. ¿eh? Vamos a empezar a tener problemas con la soja. ¿Mm? Trigo, cacahuete, nueces. Y los tenemos súper controlados los alimentos que producen reacciones alérgicas. Como os he comentado antes, algunas alergias desaparecen en los primeros años de vida. Aparecen y desaparecen. O sea, las que aparecen en los primeros años de vida son los que más probablemente desaparezcan con el tiempo. Sobre todo leche y porque Cuidadito porque hay, hay alergias que se asocian. Luego veremos lo que es una reacción cruzada que no tiene que ver con esto. O sea, gente que es alérgica a la leche, es alérgica a algo también, que no tiene nada que ver en relación... Son alimentos no relacionados, pero hay. O sea, uno de cada cuatro alérgicos es alérgico a más de un alimento. ¿Por qué nos hacemos alérgicos...? Esto vale para algunas alergias. ¿Por qué nos hacemos alérgicos en los primeros años? En relación por inmadurez. Tú, para que te seas alérgico, tienes una, una, una, este caso proteínas extrañas que no tenía que, que pasar, pasan al sistema sanguíneo, y el sistema inmuno se vuelve loco y reacciona. ¿Por qué pasa eso en los primeros años? Por el mal de, El intestino tiene una, una mucosa que lo recubre, que es la que impide que pasen los alimentos que no tienen, que no están bien digeridos y, y, y pasen al sistema sanguíneo. O gástricos también, cuando estamos en eh, los primeros años de vida, que la, la, la, la mucosa, el epitelio no está maduro, pues deja pasar algunas cosas que nos pueden producir alergia. Igual el sistema inmune. El sistema inmune, aparte de provocar, provocar las alergias, también sirve para destruir todo lo que pasa que no tiene que pasar. Si pasa un si alergeno, debería destruirlo antes de que la otra parte del sistema inmune lo, lo reconozca y produzca una alergia. Lo que pasa es que en los primeros años ese sistema inmune no está maduro y eso que pasa a la sangre, que no tenía que repasar, no es capaz de destruirlo y tal. Pero bueno, ¿por qué los pediatras esta tontería de introducir los alimentos poco a poco? Eso vaya tontería, si yo tomé 100 si meses el pecho, yo no. Dos meses me hecho el pecho y a los seis meses me dieron cocido y mira, qué pues sano es todo. Tú tuviste suerte, estuviste protegido por la materna y tú no eres alérgico a nada. ¿Por qué, eh, el primer, ¿por qué metemos eh, el, el pescado a los diez meses y luego a los once? Porque sabemos que son, como sabemos que pueden tener alergia, a mí me gustaría que una reacción alérgica le dé a un niño con 10 meses que con cuatro va a ser alérgico, que no lo puedo evitar, prefiero que le dé yuyu a los nueve meses, a los diez meses. ¿Por qué metemos la fruta al primer año solo la manzana, pera, plátano y naranja? Porque esas en general no producen. ¿Por qué dejamos para el segundo año melocotón, fresa? Porque a mí me gustaría que le yuyu con dos años que no con cuatro meses. Aparte de la nutrición y todo eso, por eso se mete los alimentos en ciertas en edades. Ciertas Normalmente un alimento cocinado tiene menos posibilidad de alérgica que crudo. Por eso cocinar los alimentos también evita alergia. Hay un poco por que se pesa un poco. Lo que hemos comentado antes. En las alergias, los porcentajes son bajísimos. Estamos hablando de alergias, ¿eh? Leche vaca el 2%, en huevos el uno, cacahuete, como veis luego de adultos, como son las alergias que se pasan con el tiempo, pues van despedir. Cuando los cacahuetes, los pescados en adultos van a aparecer la alergia del marisco es rarísimo en niños, Aparece los adultos Por pues eso, pues el marisco necesita muchos años de sensibilización hasta que produce lo tenemos muy fácil una reacción alérgica en porcentajes altísimos van a aparecer cosas en la piel lo vamos a ver lo vamos a ver no le va a pasar al niño nada por dentro, lo vamos a ver. ¿Eh? Algunos como la leche de huevo también producen síntomas digestivos, pero lo vamos a ver. Si al niño no le va a producir la leche, lo vamos a ver. ¿Cómo es? Síntomas cutáneos, erupciones temas, inflamación del la labio, pero tenemos uno de la lengua, de la cara, suelen aparecer, lógicamente, si son cosas que entran por la boca, las lesiones aparecen alrededor de la boca y luego se extienden. Nos facilita todo bastante. Entonces, alrededor de la boca, la primera vez que le pasa algo al niño con la alergia, le aparecen granitos en la boca y se le pasa. La segunda, la tercera, no sé cuándo, los granitos ya van a más y se da por el cuerpo. La cuarta vez ya son granitos y además se hinchan los labios, o sea que... Nadie no. Algunos sobre lo que la pasaba, nadie le ha dado una, una anaflexia ante el primer contacto. Algunos sí le habrá pasado, pero lo normal es que poco a poco nos vayan avisando. Cuidado, que mira lo que me pasa. Cuidado, que mira lo que me pasa. El picor suele, o, o junto con las lesiones, o precede las lesiones. Si un niño te dice que sabes que es alérgico, me pica la lengua, vete poniéndote en marcha. Ellos lo dicen, me pica, me pica la lengua. Porque le ha pasado tres veces. El niño te avisa, el niño te avisa También, también dolor abdominal, vómitos, diarrea rara. El asma, está, se habla de las alergias, alimentos con almas, pero como habéis visto antes, es raro. El niño tenga una reacción asmática, los hay, pues un alimento es más raro, pero bueno, puede ¿Mm? Los sistémicos, los desmayos, bueno, ya tengo una anafilaxia, una reacción, una anafilaxia es una reacción generalizada, que participan varios órganos del cuerpo, aparte de la piel, se radicardiza, cae la tensión, se cae al suelo, pero anafilaxia no significa muerte. Anafilaxia es una reacción alérgica grande. O sea, niño que telegrano, con los labios hinchados y tal, ya te ponen en diagnóstico anafilaxia. y señor, se muere. No se muere. Bueno, las habréis visto mil veces. Estas son las lesiones típicas de las alergias, de las subticarias, todo eso es lo mismo, siempre seguro que las habéis visto. Lesiones redonditas con el borde más rojo y, el, y todas sobrelevadas. Aparecen primero pequeñas, luego se van uniendo y forman placas, lo que se llama placas. Y estos labios, no sé, seguro que había visto uno esto es súper frecuente. El no se va a se le los labios y le pica la lengua. Es como un poco como lo siguiente, o, o, o es, normalmente van asociadas. Eh. Pero insisto, aparece alrededor de la boca. Aparecen en los primeros minutos de la hoja. Ahí pongo hasta 30, pero están más cerca de los 5 minutos que de los 30. Aparece nada, el niño está comiendo y ya le están saliendo. O sea, no le pasa a algunas a las horas, están descritas, pero vamos, le aparecen los primeros, el niño está comiendo y ya le están apareciendo. La inmensa mayoría de las veces, de las alergias, de las alergias son leves, localizadas. La boca... Pero no podemos olvidar que un tercio de las anafilaxias que se producen en los anafilácticos son propias por alimentos. Una cosa que sea leve, pero las graves existen. Insisto, anafilaxias, choque anafiláctico, no muertes. Lo pasa al niño mal. Como se he comentado antes, hay reacciones cruzadas, que no son asociaciones, se cruzada? O sea, hay alimentos que tienen los, los alérgenos son alimentos como muy, se relacionan mucho entre sí, son primos y hermanos, luego los arrecenos son comunes, ahí los tenéis, quien es alérgico a la leche de vaca, es alérgico a la leche cabra, y a la leche probablemente de camello y tal, huevos, entre sí, todos asociados, muchas veces la leche de vaca también con carne, leche, eh, carne de vaca, ¿eh? con pequeño porcentaje, pero los hay, ¿eh? igual que la carne de pollo con los huevos. blancos, angostinos, hay asociación también entre polenes y frutos secos, como veis, legumbres entre sí, el látex, el látex se asocia también hacia látex con alguna fruta.